Ustedes saben, amigos estilócratas, que hay de botas a botas, que hay botas de todo tipo. Pero las botas vaqueras tienen un lugar muy especial en los armarios masculinos y además son muy atractivas. Aunque uno no sea vaquero, aunque uno no monte a caballo, aunque uno nunca vaya al campo y siempre ande uno en, estas, en esta ciudad llena de asfalto, bueno, pues las botas vaqueras siempre se verán bien, aunque nada más andemos caminando por acá por las banquetas. Así que les vamos a hablar un poco acerca de los tipos de botas vaqueras que existen para que elijan alguna de acuerdo a, a su personalidad y a la imagen que tienen de ustedes mismos para que puedan usarlas de manera adecuada. Yo soy Ricardo Domínguez y como siempre les doy la bienvenida a este su canal de Estilocracia. En la moda hay estilos que se han convertido en clásicos e icónicos, ya sea por su impacto en la cultura o por un diseño atemporal. Uno de estos modelos es el estilo vaquero o de cowboy, puede ser tu, tu favorito o puede causarte conflicto, pero no hay duda de que el look vaquero en algunos contextos siempre se ve bien. Además, aporta un toque de masculinidad y fuerza a tu imagen. Una excelente manera de obtener un toque vaquero en tu imagen es con el calzado. Unas botas vaqueras te harán ver como un verdadero cowboy y más si las usas con pantalones de mezclilla. Para que puedas elegir la mejor opción, hoy Estilocracia te da una lista de 7 marcas de botas vaqueras. Estas son las marcas que te vamos a, a recomendar. Luquece Bootmaker, una compañía que se ha convertido en un ícono para la cultura tejana y de lo western. Sin duda la favorita para muchos vaqueros, jinetes, ganaderos, deportistas ecuestres y también para los amantes del country. Su calidad en piel vacuna las hacen ideales para el trabajo sobre el caballo. Ariad International Marca americana de calzado, indumentaria y accesorios ecuestres y recreativos. Se decantan por la innovación para facilitar y dar comodidad en dichos trabajos. Además, brindan un carácter fuerte a tu persona sin traicionar lo contemporáneo. Dan Post Boot Company para todos aquellos que desean botas vaqueras auténticas y de excelente calidad, esta es la marca indicada. La reputación de esta marca como innovadoras en la fabricación de las mejores botas vaqueras deriva de sus cojines artesanales y el estilo tradicional de las botas occidentales. Ahora tenemos a Siete Leguas, la favorita entre las marcas mexicanas de calzado vaquero debido a que se convirtió en un ícono. Esta bota le dará confort a tus pies, es durable y por supuesto te dará una apariencia única por tus diseños de vanguardia. Old West Marca de los mejores trajes y camisas así como de botas vaqueras. Su proceso de fabricación es muy meticuloso y presta atención a cada detalle de su diseño y combinación de texturas. Esta marca se atrevió a hacer del estilo country un estilo elegante. Montana Marca de botas mexicanas artesanales con precios honestos y éticos. Son botas vaqueras al alcance de muchos. Sus diseños son los clásicos y las botas son cómodas y duraderas. Montana te da la posibilidad de acercarte a un mundo auténticamente vaquero con calidad artesanal. Estas son, amigos, nuestras recomendaciones de botas vaqueras. Los invitamos a seguirnos en Facebook e Instagram, allí también publicamos videos y contenidos todos los días. Bueno, ahora que ya sabemos que hay muchos tipos de botas vaqueras, por favor elijan la que más les guste y que mejor vaya con la personalidad de cada uno de ustedes para que sean siempre hombres con estilo y con botas vaqueras. Muchas gracias y espero verlos en la próxima.